Muchas gracias, señora presidenta. Eh, habíamos presentado un proyecto de resolución que finalmente no entró en el orden del día. Eh, vamos a, por eso hemos pedido esta moción de orden por una cuestión de actualidad también del tema. Eh, vamos a preferir simplemente manifestarlo, aprovechar este espacio para, para manifestar el repudio, de, de, al menos de nuestro bloque, a, a comentarios en redes sociales, particularmente en el Facebook de Prensa La Madrid, eh, que hacen respecto a una ordenanza que este mismo cuerpo deliberativo aprobó con unanimidad, que trata sobre eh, la ordenanza de vidrieras, que lo que hace es fomentar las relaciones consensuadas y entender que las personas eh, no son propiedad de nadie. En cuanto a eso, y en particular también solidarizarnos con las trabajadoras del área de género eh, que fueron agredidas, digo, estos comentarios que eh, contienen violencia, que contienen discriminación. En Argentina durante el año 2020 eh, hubo un femicidio cada 35 horas, durante el año 2021 hubo un femicidio cada 40 horas. El promedio de vida de una persona trans es menor a los 35 años. Son temas que hoy eh, realmente nos deberían preocupar. Y abordar el tema, tener un ministerio a nivel nacional, a nivel provincial y tener un área a nivel local, está bien y es, y es necesario y es la manera en la que encuentra el Estado de poder aplicar políticas públicas. No podemos permitir comentarios violentos, y de discriminatorios. Tenemos que entender primero que las personas que comentan profundo desconocimiento de la ordenanza que hemos aprobado, después que el colectivo LGBTIQ+, ha conservado una lucha de décadas en favor de un mundo más igualitario y diverso, que los comentarios, como dije recién, están cargados de expresiones violentas, fomentan el odio y la discriminación, y que las eh, los comentarios se agreden a políticas públicas, entonces también es un poco nuestro rol desde aquí defender esas políticas públicas y repudiar ese tipo de comentarios. Simplemente expresar nuestra solidaridad y por la búsqueda de un mundo más sano, inclusivo, donde triunfen las diversidades eh, y la igualdad. Simplemente eso, queríamos manifestarlo, eh, porque si no iba a perder actualidad. Muchas gracias.